¿cómo están? espero que estén muy bien hoy tengo una respuesta a una pregunta que me suelen hacer mucho ¿cuál es? de oye por primera vez me voy a meter a Truth en tu vida, yo ya estoy registrada en Trust Investing, pero cada que lo intento me dice que mi usuario ya está creado y no me deja te voy a contar por qué es el problema, así que vamos allá El problema es de que tú ya estás dada de alta en Trust Investing, por lo cual los datos se trasladaron a Down Trust. No es necesario que tengas que volver a darte de alta. Lo único que tienes que hacer es, nos metemos directamente aquí a oficina y en vez de poner tu usuario y tu email, nos vamos a ir a olvidé contraseña. Pones tu usuario, tu email y le daríamos enviar para que nos llegue una nueva contraseña a por correo. ¿Qué sucede? Muchas personas se equivocan o les da error. ¿Y por qué motivo es? Porque me dicen, es que no me admite el email y estoy segura que era ese email. ¿Qué sucede? Eh, te toma el email tal cual lo dices de alta la primera vez en Trust Investing. Es decir, si mi email es julie.gmail.com, que no es el real, ¿qué sucede? Si yo lo puse con mayúsculas la primera letra y ahora lo estoy poniendo con minúscula, me va a dar error. Entonces, te va a poner primero con mayúscula y luego con minúscula y quizá puede ser eso. Otro error normal que hacen es de que la gente cuando lo va escribiendo dejan algún espacio en blanco, ya sea al principio o al final y eso hace que te dé error caso de que no lo logres y te siga dando error tras error puedes hablar con tu patrocinador porque nosotros podemos ver directamente nuestra red y vemos el usuario y el email de cada persona así que si es tu caso escribe con tu patrocinador y él directamente que te lo copie y te lo pegue así tú solamente copias y pegas una vez que ya hayas enviado ese email tienes que meterte obviamente tu correo y confirmar ese email donde te va a decir eh, recuperación de contraseña es muy sencillo si no lo llegas a ver el email tienes que mirar en tu bandeja de correo no deseado, o bien en spam, o bien puedes poner en el buscador DownTrust en tu vida. Una vez tengamos ese email, lo que vas a hacer es meterte, vas a poner eh, los datos que te piden y una contraseña súper importante. La contraseña tiene que tener mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial, es decir, un arroba, punto, hashtag, coma, lo que tú quieras, y mínimo tiene que tener ocho caracteres. Una vez que hayas hecho esto, he ayudado a muchas personas a hacer ese cambio, pero ¿qué sucede? A veces varía. Digamos que un 90% no ocurre, directamente pones tu usuario, tu nueva contraseña y pones el código 2FA que tenías en Trust Investing. Pero ahora ha cambiado. Yo cuando lo hice, me pidió que diera de alta nuevamente el código QR y lo hice y ese me valió para ambas páginas. Pero eh, tengo un comunicado, te lo muestro, está aquí y recientemente lo han modificado. Es decir, si ahora te llega a pasar esto, Tienes que generar otra vez leer el código QR y guardar ambos códigos QR. Es decir, tendrías el anterior para Trust investing y el nuevo para da un trust en tu vida. Es decir, han cambiado. Esto es súper nuevo. Es súper importante que lo compartas con los demás para que no lo vayan a borrar. ¿okay? Entonces, si tú eres ese porcentaje que te pide dar de alta nuevamente el código QR de seguridad, te voy a guiar en otro vídeo para que sepas cómo hacerlo, es decir, lo haríamos como si fuera desde la primera vez. Así que ya sabes, no te pierdas la segunda parte, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.